En este video tutorial vamos a crear un device de vídeo interactivo. Hacemos clic en vídeo interactivo. Podremos adjuntar un archivo de vídeo o un enlace de YouTube o un enlace de la Mediateca de DucaMadrid. Vamos a decantarnos por un vídeo de YouTube. Vale. Hacemos clic fuera y Abrimos el editor para empezar a generar actividades sobre el vídeo que acabamos de colocar. Bueno, lo primero que vamos a, a ver es la posibilidad de crear una portada. Por ejemplo, si ponemos portada y una pequeña introducción, guardamos la portada. Vale. Aquí. andar en el vídeo. Por ejemplo, en el segundo 3 lo paramos y creamos un fotograma. Bueno, podemos crear un texto, una imagen, una pregunta-respuesta única, respuesta múltiple, opción de rellenar huecos, una actividad desplegable, emparejar elementos o una lista desordenada. En realidad, todas las opciones que nos podemos encontrar en los IDEBISES de Excel. Por ejemplo, aquí introducimos un texto. creamos el fotograma. Los cambios nos dice que debemos guardarlos, con lo cual hacemos clic en guardar. Bueno, seguimos eh, con el vídeo. Si hacemos clic en parar y creamos un nuevo fotograma, aquí podremos insertar pues una imagen. Por ejemplo, una imagen de nuestro escritorio. Esto. Hacemos la descripción. De nuevo nos recuerda que debemos guardar. Y así sucesivamente. Si hacemos clic aquí, pues... Vamos a generar una pregunta como un ejemplo y después el resto de las preguntas si sabemos utilizarlos y si debáis de Excel Learning serán análogos. ¿Vale? Bueno, una no pregunta sencilla, respuestas, pues blanco. que la respuesta correcta sería blanco, creamos el fotograma y nos dice que no nos olvidemos de guardar. De esta forma cuando hayamos terminado, hacemos clic en el botón correspondiente y guardamos de nuevo nuestro contenido. El efecto que vamos a conseguir será el siguiente. Aquí aparecerá el vídeo De manera que en el segundo 2, como le habíamos dicho, introducimos un texto. Aquí, en el segundo 7, habíamos introducido una imagen. Y nos adelantaremos, habíamos introducido las preguntas-respuestas. Pues blanco. Y comprobamos. Nos dice que es lo importante de esto es que si adjuntamos las puntuaciones nos aparecerán aquí las puntuaciones y qué pregunta o qué sección ha obtenido eh, la puntuación, así como si se ha visto o no se ha visto. Pues esto es las posibilidades o algunas de las posibilidades del vídeo interactivo.